Aeropuerto de San Salvador. Mira. Estamos bajando al, al aeropuerto de San Salvador para eh, coger otro nuevo avión, el de Taca que nos lleva a Cuba. Ahorita son las 7 de la mañana, recién llegamos. En la 10 creo que es. ¿Es para acá? ¿Es para acá ahorita usted, ¿eh? La 10... Acá, dice. 8 <risa> y 18, dice. En todos lados quieren detenernos. ¿no? Ah, <ríe> no, ¿No? ¿Es cubano? Sí. Yo sí. y hoy, y hoy es un, no sé por qué hay de esas medidas de seguridad extrema hoy ver con Cuba. Terrible, ¿no? Ah, diferente a la ¿Ya ¿Yo documentando todo. <risa> todo el viaje. ¿Dónde ah, dice el número? ¿Este dice? ¿Este es dice? No, no ese es el número de 100. ah No, no entonces es, no dice. ¿No dice? No dice. Ah, bueno.